¿Qué tal amigos? Soy David de Animal TV. Hoy voy a enseñaros cómo hay que presentar un pastor australiano en el campeonato del mundo. Hoy Kai ha sido tercero del mundo en clase abierta y mejor perro español nacido en España en la clase abierta de la raza pastor australiana. Os voy a enseñar cómo es el proceso para posar un pastor australiano en plena competición de belleza. Primero vamos a colocar el frente con esta separación cuadraremos al perro utilizaremos premio para llamarle la atención y que quede quieto y lo sujetaremos así para que podamos tener la cabeza en el sitio indicado y con toda la atención hacia nosotros. Nos colocaremos delante. Le haremos de probar. Lo está haciendo muy bien. Y ahora haremos el movimiento. Cogeremos bien la correa. La correa fijaros cuál correa es para que veáis es de este tipo de material entonces el juez nos va a decir que vayamos hacia adelante y hacia atrás entonces nosotros vendremos hacia atrás y haremos el movimiento delantero y trasero ¿vale? pararemos delante del juez y haremos primo pose o se hace falta colocamos el y entonces el juego nos hará hacer una vuelta Y con esto habíamos habríamos acabado la presentación de un perro en una exposición de belleza. Bueno chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Eh, espero que os haya gustado cómo es la presentación de un perro eh, de la raza pastora en una exposición de belleza. Aquí tenemos acá y muy contentos del tercer puesto, terceros del mundo, eh, hoy en la exposición del campeonato del mundo en Madrid del 2022. Eh, soy David, del criadero Tres Yunas en Barcelona. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle un fuerte like, comentario y bueno, para más consejos, seguir el canal.